Continuamos en este caso con Paula Díaz. Adelante, Paula. Bueno, buenas noches, doctor. Eh, yo del, de la lectura he cogido el punto uno, importancia relativa de las cuentas locales y su rivalidad con los organismos concentrados del gobierno central. Que nos habla que según el Banco Interamericano de Desarrollo del Perú, de, de desarrollo, dice que el Perú es uno de los países eh, más centralista que existe a nivel latinoamericano porque tiene un diseño estructural muy débil por su baja capacidad de autofinanciación debido a que no saben ni tienen conocimiento de la forma como captar en una forma más eficiente sus ingresos fiscales y solo tienen los ingresos que reciben los presupuestos que reciben de los gobiernos centrales el gobierno central por otro lado este organismo Aquí se concentra la recaudación de los recursos fiscales, ¿no? pero a la vez es el donde se concentra también el mayor gasto debido a los otorgamientos de su presupuesto a las instituciones descentralizadas, que también se dedican a financiar la infraestructura de los servicios locales. No tienen capacidad para la realización de la rendición de cuentas a la ciudadanía, como está estipulado. El segundo punto, los organismos desconcentrados del gobierno central. La centralización de las funciones en el gobierno central es el motivo de la poca capacidad institucional de los entes de gobierno locales con el fin de lograr el objetivo de estabilización macroeconómica. Dicha situación es clave para explicar en alguna medida la poca capacidad institucional de decisión de los entes de gobierno local. Debido a que las decisiones sobre inversión generalmente lo toma el organismo central, con mucha descoordinación por parte de los otros organismos descentralizados. Trabajan, por ejemplo, cuando tienen que trabajar con comunidades organizadas, las autoridades municipales no se inmiscuyen, quieren, no son consideradas en el proyecto y no asumen ningún compromiso. Muchas veces se otorga préstamos por decir a las comunidades, sin embargo, no se logra conseguir que los miembros de dicha comunidad se comprometan. Y por lo tanto, la recuperación de la inversión eh, es, es difícil, ¿no? Por lo que consigue que la deuda queda en la institución para otros periodos. El gobierno central administra también fondos que se utilizan en obras de infraestructura local, como son los de organismos de Foncodes y el Fonavi, ¿no? siendo FUNCODE un programa de emergencia para ayudar a las personas de escasos recursos. Y, pero este organismo se subvenciona a través de, de ayudas, donaciones, ¿no? siendo un programa que no logra eficientemente este, ayudar a las personas necesitadas que fueron creados para ese fin. Esto muchas veces genera pues, la ausencia de capacidades institucionales en las comunidades. Eh, conclusión y recomendación es que la excesiva dependencia de los organismos descentralizados hace de su gestión sea ineficiente y con mucha dependencia del gobierno central, que se desentienden de su trabajo y no apoyan a su comunidad, debiendo ser necesario reestructurar las funciones, que éstas sean supervisadas para evitar su dependencia del gobierno central. Asimismo, deben cumplir con las rendiciones de cuenta a los ciudadanos y estos organismos locales, deben trabajar de forma coordinada con los gobiernos regionales. Es mi opinión, doctor. Muchas gracias. Doctor. Paula, baja Disculpa, tu manito. disculpas Mira. se bloqueó la, la activación al lado Muchas gracias, Paula, por tu participación. Mirza, buenas noches. Antes, te escuchamos. Doctor, buenas noches. El tema que yo escogí fue las finanzas municipales, ineficiencias y excesiva dependencia del gobierno central. Sabemos que la gestión del gobierno local está obstaculizada por la falta de recursos. Entre los ejemplos típicos de este efecto se encuentra la incapacidad de levantar catástrofes urbanos o la falta de un adecuado y sistematizado registro de contribuyentes, entre otros. También vemos que los miembros de las comunidades eh, no asocian la tributación local con los servicios locales y por lo tanto se ven incentivados a evadir, pagar estos tributos. El Perú es un país muy centralista en materia de finanzas públicas. Adicionalmente, el hecho de que las decisiones están centralizadas lleva muchas veces a que la productividad de la inversión local decline, justamente por no relacionarse con los requerimientos de la comunidad. Si los derechos de propiedad estuvieran asignados de manera transparente en las manos de municipalidades, podría exigirse la responsabilidad de la autoridad local y aplicarse el principio de la rendición de cuentas, que justamente comentaba nuestra compañera Paula. Según el grado de autonomía, el único departamento cuyos gobiernos locales tuvieron ingresos propios y que alcanzaron a cubrir los gastos totales fue Lima. Es más, a pesar de, de todo ello, fue el departamento que más transferencias recibió. Todos los demás departamentos tuvieron que depender de las transferencias del gobierno central para financiar sus gastos, aunque ni siquiera así fueron suficientes los recursos. En todo caso, estas cifras departamentalizadas de grado de autonomía parecen mucho más razonables que las agregadas para todo el país. Las municipalidades en el Perú cuentan con... La fuentes potenciales de financiamiento de sus operaciones, impuestos, tasas, contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas de propiedad, multas, transferencias corrientes, transferencias de capital, venta de bienes de capital, donaciones, endeudamiento. Eh, los distritos de San Isidro y Miraflores en Lima no pertenecen al grupo de distritos con menor población, pero los ingresos significan Significativamente altos de sus municipalidades les permiten pertenecer al grupo de distritos con mayores ingresos per cápita en Lima metropolitana. En el otro extremo tenemos a los distritos de Carabay y el Rima, que no pertenecen al grupo de los distritos de mayor población, pero sus pequeños ingresos totales municipales resultan en ingresos per cápita de los más bajos de la ciudad. Si bien la toma de decisión sobre la inversión se concentra a nivel central, las agencias que la llevan a cabo muchas veces actúan superponiendo sus objetivos, funciones y actividades entre sí, duplicando esfuerzos y con total falta de coordinación. Muchas veces trabajan eh, con las comunidades organizadas, pero no toman en consideración a las, a las autoridades municipales como los actores que deberían coordinar estas acciones a nivel local. Al no ser incluidas estas comunidades en el desarrollo de estos proyectos, no asumen el compromiso tal. ¿no? Eh, con, la, eh, con la repercusión que los costos de los mismos ni con los requerimientos de operación y mantenimiento, sacrificándose fuertemente el principio de rendición de cuentas en favor de una decisión centralizada. Entonces, eh, con relación a lo que estaba diciendo también en la PPT, doctor, eso quiere decir también que se, en, el te, en el tema de las municipalidades, ¿no? de los gobiernos eh, distritales, municipales, eh, lo que los ayuda en, en, en este caso son por los impuestos, ¿no? que son las tasas, abritos, derechos y licencias y contribuciones que las municipalidades administran y que han sido creados a su favor a fin de, fi, de financiar la prestación de servicios, mejorar la estructura e impulsar el desarrollo local, que es en realidad básicamente para lo que están hechos estas contribuciones municipales en favor de, de, de la comunidad. Entonces, en conclusión, tendría que, tiene que haber una política y una estrategia en la que no haya esta dependencia del gobierno central doctor. Muchas gracias Muchas gracias Mirza por tu participación adelante Luz Arapa traten de ser un poquito más concisos para que todos puedan bueno, presentar sus comentarios antes del tiempo indicado, gracias ¿Me escucha profesor? Sí Luz, adelante, te escuchamos sí, nada. Ya pues, Peque, ya, ya, por favor, cánsate, ¿sí? este adelante. finanzas municipales, el Perú ha sido catalogado por el Banco Interamericano de Desarrollo PIC como uno de los países más centralistas de América Latina. El análisis que sigue busca mostrar el, en caso de grado de centralización del, de las finanzas municipales peruanas, Importancia relativa de las cuentas locales y su de rivalidad con los organismos de concentrados del gobierno central. Una característica importante de la finanza pública municipales en el Perú es su debilidad estructural. Este es resultado de dos elementos complementarios entre sí y que limitan el desarrollo de una instancia local más eficientes, Estos son la baja capacidad autofinanciación que se refleja en su pobreza, captación de ingresos fiscales propios y los incentivos económicos que provienen del gobierno central. Se desmotivan una eficiente gestión municipal tanto en los aspectos en general, en el gobierno central, concentran la mayor parte de los recursos fiscales, el 88.5%, en 1992 y a su vez concentran la mayor parte del pacto del gasto 89.5%, tanto corriente como de capital. Ver el cuadro número 3.1, además si sí, analizamos los canales por los cuales el gobierno central realiza dicho gasto, observamos que es a través de la instancia, desconcentradas. Además, lo dedica especialmente al desarrollo, a infraestructuras, de servicios locales, con lo cual compiten con el opcional de la municipalidad y reduce toda capacidad de reducción de cuentas con la ciudadanía en los siguientes cápites de presentación se presentan de un lado o revisión de algunos indicadores de las operaciones de las municipalidades y las compara con los resultados del gobierno central para los mismos periodos. Y por otro lado, se analiza el comportamiento a nivel local. El gobierno central a través de los órganos desconcentrados, por ejemplo, ¿no? en el caso de la municipalidad provincial de Lima, esta partida alcanzó a representar el 45% del presupuesto aprobado correspondiente a 1924. Ahora bien, como se precisa más adelante, o, o esta cuenta no es propiamente, propiamente municipal, sino más bien de la organización de base. Ese es mi aporte, profesor. Bueno, muchas gracias por tu participación en este caso. Ya, profe. Continuamos según el orden. Ah. Luz y Mierza, si ¿sí pueden verificar su manito sigue levantada o salvo de alguna participación adicional. Disculpe, doctor, está ah. No se preocupen. Muchas gracias. Entonces continuamos. Guillermo Salazar, adelante. Buenas noches, escuchamos, Guillermo. Buenas noches, profesor, muchas gracias. Sí, profesor, continuando. Tenemos que. <ríe> yo, este, el, el punto de finanzas municipales, con relación a las finanzas municipales, en eficaz, inducida y dependencia del gobierno federal Si bien es cierto, el gobierno central no ha sucedido, han no mencionado alguno, algunos rubles con respecto a las finanzas municipales, ¿no? Y desde el punto de vista de pues, sus su ingresos, ¿no? como son los, los impuestos ¿no? o contribuciones o tasas, como lo han mencionado algunos compañeros. ¿no? Si es cierto, lo que hay que tener presente es que el Estado peruano es un Estado unitario y como tal es centralizado. Es que afecta a la regionalización y centralización del país. Y por eso también afecta a los gobiernos locales, y muchas veces de forma negativa. Esta desintegración muchas veces nos eh, lleva a un comportamiento contradictorio a algo paralógico ¿no? en el sentido. Entre Lima y las provincias, que pueden estar en, en la escasa o en la capacidad de la mayor parte de los consejos de los ciudades, fuera de la capital, de la República, y de generar sus propios eh, ingresos, ¿no? Por lo que los consejos provinciales asumen dicha tarea, en cambio en Lima, ¿no? En cambio en Lima, pero primero son muy dinámicos y tienen una base más amplia que eh, grabar. Mientras que el Consejo de Provincial cada vez pierde más recursos propios en forma de los institutos y del resto del país. ¿no? En cuanto a los ingresos de los gobiernos locales, es un hecho demostrado ¿no? en el presente estudio ¿no? que estos son insuficientes para atender de manera eficiente las necesidades locales. No obstante, en cuanto a la estructura relativa de los mismos, es, eh, es precaria, no haber mayores es, es pequeño es problema, no medio problema, La principal fuente, ¿no? Propia, es la restauración del impuesto peruviario. ¿no? sobre sea, todo para las municipalidades urbanas, ¿no? El, el gobierno central, ¿no? El gobierno se ha orientado al mejoramiento, pues, de, de la equidad, o sea, de la distribución del orgullo. Pero no se ha apreciado un esfuerzo por mejorar la captación de recursos propios por parte de la municipalidad. Gracias a todos. Ese es mi aporte, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Guillermo. Guillermo. Gracias, profesor. Listo, okay, Guillermo. No si no, creo que me hace corto un poquito. Ok, muchas gracias, Guillermo, por tu participación. Eliana Díaz, adelante. Escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, yo he analizado el punto 3 punto, eh, que es análisis de las fuentes de ingreso. Y hemos visto que acá en el Perú cuenta con los siguientes fuentes potenciales de financiamiento de sus operaciones. Que tenemos los impuestos, las tasas, las contribuciones, ventas de bienes y servicios, rentas de propiedad, las multas, transferencias, eh, transferencias corrientes, perdón, transferencias de capital venta de bienes de capital, donaciones, endeudamientos, ¿no? Eh, bueno, estas fuentes fueron analizadas desde un punto de vista operativo cuando se presentó eh, discusiones sobre la ley eh, 776, oh, 776, otras como las ventas de bienes y rentas de propiedad. El análisis incluye a ambos grupos de cuentas y se refiere a la, a la cuestión financiera, a los montos involucrados en cada uno de ellos. Para hacer más ordenado el análisis, se ha optado por separar el mismo de acuerdo a los siguientes aspectos. Tenemos, por ejemplo, los recursos propios, eh, que están los impuestos, tasas, contribuciones, ventas de bienes y servicios, rentas de propiedad multas multas y ventas de multas y ventas de bienes de capital tenemos los fondos de compensación municipal tenemos las transferencias de capital eh, las otras transferencias que es las transferencias de corrientes y otros eh, otras fuentes de financiamiento las donaciones endeudamientos, no eh, según la información que se nos han brindado este, los ingresos municipales de todos los consejos de Lima Metropolitana, expresados en términos eh, per cápita, es decir, el momento, el monto promedio por poblador que recibe cada municipalidad, por ejemplo, no en los distritos que mm, cuentan con menor población, es el que recibe el ingreso per cápita más alto, mientras que los que tiene eh, mayor población, es el que recibe menor ingreso per cápita, ¿no? Eh, esto, eh, esto quiere decir que los distritos menos poblados están concentrados en el grupo de los de mayor ingreso per cápita y viceversa, ¿no? eh, Las pocas excepciones a las reglas anteriores relacionadas a la cantidad de población se dan en función a la riqueza o pobreza municipal. Así, por ejemplo, que tenemos, eh, se visto en el distrito de San Isidro y Miraflores no pertenecen al grupo de distritos con menos población, pero los ingresos significativamente altos de sus municipalidades les permiten pertenecer al grupo de distritos con mayor ingresos mm -hmm. per cápita en Lima Metropolitana. Eh, por otra parte, una de las formas más sencillas de medir la eficiencia municipal en la generación de ingresos es a través del co cociente ingresos total, número de empleados, lo que brinda una idea aproximada de ingresos promedio recaudado por, eh, por empleado municipal. ¿no? En el caso de Lima Metropolitana, los distritos más pudientes son en promedio los que el mayor indicador de eficiencia muestra. Eh, bueno, es bien, doctor. Muchas gracias. Elena. Ya terminó, Elena. Elena, doctor. Ah, concluye. Si no, que fuera levantada su manito. Ok, Elena, muchas sí, gracias doctor. por tu participación. Así es, adelante, Buenas noches. te escuchamos. Doctor, ¿qué tema que he elegido yo? en materia del de análisis es el fondo de compensación municipal dice se dio una disposición transitoria según la cual la asignación mínima del recurso para las municipalidades en el año 1994 sería del 135% de lo recibido en 1993 con el objeto con el objetivo de no perjudicar a cualquier gobierno de fondo de compensación municipal. Es preciso señalar también que dicha asignación mínima solo correspondería a aquellas municipalidades que no alcanzaban o representar más del 2% de su fondo de compensación municipal. Dado que el Consejo Provincial de Lima representó el 4.8% del fondo de compensación municipal en el año 94, no le correspondió así esa asignación mínima de allí que haya sido la única municipalidad perjudicada le cedo doctor a mis demás compañeros para que puedan continuar también, muchas gracias gracias por tu participación continuamos, Alex Vega adelante, buenas noches, te escuchamos doctor y adelante me, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ah, bueno, mire, brevemente, doctor, la pregunta. y estamos sobre la Bueno, los impuestos municipales, ¿no? Vendrían a ser las contribuciones, tasas, ¿no? Que determinan los consejos municipales mediante un, una ordenanza, ¿no? Y sabemos que a nivel de organización municipal, los que crean los impuestos, eh, ¿no? Son las, este, las ordenanzas Perdón, lo, las ordenanzas municipales, los consejos, perdón, las ordenanzas se crean por las por los consejos municipales doctor y bueno eh, para resumir ¿no? los impuestos nacionales creados a favor de las municipalidades no son distribuidos mediante como lo mencionó el compañero, mencionó el compañero Calderón Peche no el fondo de compensación municipal no que es el fondo común ¿no? es una participación ¿no? de la recaudación de tributos a favor ¿no? de, las, de la recolección de impuestos doctor. eso sería todo, gracias muchas gracias por tu participación Alex Judith Buenas noches. Adelante, escuchamos. Doctor, ¿me escucha, por favor? Sí, adelante. Ok, doctor, gracias. Bueno, el tema que yo he escogido es principales indicadores de las cuentas locales y su relación con las cuentas del gobierno central. Ante ello, es importante resaltar que la mayor parte de los ingresos corrientes de los gobiernos locales ha provenido principalmente de transferencias hechas por el gobierno central, Incluso parte de los ingresos tributarios considerados locales no fueron otra cosa que la transferencia de impuestos nacionales recaudados a favor de las municipalidades como son el Impuesto de Promoción Municipal, que es el IPM, y el Impuesto a Rodaje. Estos dos impuestos juntos representaron el 12% del total de ingresos de las municipalidades. Esto se dio en el año de 1993. Con la vuelta de elecciones de alcaldes por sufragio a municipio a principio de los años 80, las municipalidades se encontraron con limitados recursos tributarios propios. También tuvieron que enfrentar limitadas transferencias del gobierno central, teniendo así que realizar grandes esfuerzos para mejorar su recaudación. Sin embargo, todo esfuerzo realizado no fue suficiente para mejorar su recaudación, ya que solo alcanzaron a generar el 0.17% del PBI. Esto se dio en 1984. Dichas transferencias en ese entonces se caracterizaban por el alto grado de discrecionalidad por parte central, porque estas provenían de la caja única del tesoro. Por ende, tenían que ser negociadas por los alcaldes, con el atenuante de que dicha asignación era consignada, condicionada en base a metas de gastos propuestas. Muy aparte de que si en el año no se realizaba todo el desembolso, la asignación del siguiente año se vería recortada por dichos montos. Creándose así en el año 1985 el impuesto de promoción municipal, el IPM, traduciéndose así en gran medida esta discrecionalidad. Dicho impuesto se obtenía del 1% del valor de las ventas a nivel nacional, creándose así en favor de las municipalidades, pero teniendo siempre el control el gobierno central, con respecto a la administración y distribución para las municipalidades provinciales y distritales, realizándose dichas transferencias mediante el Banco de la Nación de manera automática. Eso sería, doctor, gracias. En este caso, eh, ¿hay un miembro que desee participar de una, algún comentario adicional? Mm -hmm. Miguel Ángel, buenas noches, adelante, escuchamos. Miguel, sí, buenas noches. Miguel tu audio. Sí, doctor. Buenas noches. Adelante, eh, estamos en la hora. Eh, con relación solamente a las preguntas, a las dos preguntas que están en eh, la pantalla, doctor. Y claro. cuáles son los tributos creados por favor de las municipalidades, ¿no? Podemos señalar que son las tasas, arbitrios, derechos, licencias, contribuciones, ¿no? Eh, todo ello está eh, creado a favor de la municipalidad, ¿no? La misma que también se ha invertido ¿no? en, las, en obras y servicios, ¿no? A favor de la, de la comunidad, ¿no? ¿Qué son los impuestos? Los impuestos, este... Eh, yo entiendo que eso es, un, es un tributo que se paga en el Estado, ¿no? Eh, para soportar lo, los gastos públicos, ¿no? Y también el Estado... Realmente, luego hace obras, ¿no? Seguidamente, ¿no? Eso sería, doctor, mi presentación. Gracias. Mm, gracias, Miguel. Adelante, Maleiva, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Solamente para complementar sobre el Fondo Común, que es el Fondo de Compensación Municipal, eh, en el artículo 86 del Decreto Legislativo 776 de la Ley de Tributación Municipal, que ha sido modificado por el artículo 31 del Decreto Legislativo 952, crea el fondo de compensación y determina los recursos que la conforman. Estos son el impuesto de promoción municipal, el impuesto al rodaje, el impuesto a las embarcaciones de recreo. Los criterios de asignación, este, el proceso de la elaboración de los índices de distribución, estos eh, recursos del fondo se transfieren de manera íntegra a las 1.831 municipalidades del país, considerando los criterios de distribución que se encuentran determinados en el decreto supremo número 06-94. Eh, o sea, ¿Qué es lo que, que se centran ellos sobre la población, la tasa de mortalidad, el nivel de necesidades básicas insatisfechas? ...para las provincias de Lima y Callao y, la tasa de, y las tasas de ruralidad el resto del país. Eh, información estadística que proporciona el INEI. Eh, igual, el Fondo Común este, del Índice Provincial se constituye este, para las provincias, las 194 provincias del país... ...considerando dos factores en cada una de ellas como son la población total y la tasa de mortalidad infantil. Y en cuanto a los índices de los distritos y de las capitales provinciales, se asigna el 20% del índice provincial a la municipalidad provincial y se distribuye el 80% restante entre todos los municipios distritales de la provincia. Eh, para los municipios de las provincias, o sea, tienen en consideración la población, la tasa de analfabetismo, hogares que se caracterizan por tener al menos un niño que no asista a la escuela, hogares sin agua dentro de la vivienda, hogares sin desagüe dentro de la vivienda, sin alumbrado eléctrico, o son también los hogares de vivienda improvisada. Bueno, eso es mi aporte, doctor. Muchas gracias. Muchas sí. gracias, Emma, por tu participación. Guillermo, sí, buenas noches. Adelante. No, es Con respecto a las preguntas que son, ¿no? ¿De ¿cuáles son los tributos que eh, crean por favor de la municipalidad? ¿No? Tenemos el impuesto predial que es el impuesto que es el de dinero y dinero que paga un impuesto, el impuesto de es cabala. ese impuesto se graba en especial la transferencia de las propiedades de bienes inmunes o, o rústicas, ¿no? El impuesto al patrimonio automotriz, ¿no? Es el impuesto que se graba también a la propiedad vehicular. El impuesto, ¿no? Y, el, y aparte de eso, también el impuesto a las apuestas, ¿no? que graba, pues, el, el monto que se abona en los eventos típicos o similares, ¿no, profesor? Y con respecto al, a qué se sentirle por impuesto, bueno, creo que lo he mencionado, es un tributo, ¿no? Que se paga al Estado para poder soportar los gastos públicos, ¿no? Y de hecho, se tiene un carácter obligatorio. Gracias, profesor. Bien, Mario. Muchas gracias Guillermo por tu participación. Bueno, en este sentido, habiendo recibido la participación de diferentes miembros dentro del desarrollo de la misma, en relación a la actividad práctica y en relación a las actividades previas, y estando el tiempo transcurrido y habiendo superado el desarrollo de la misma, damos por concluida la presentación. No sin antes agradecer a cada uno de ustedes por su participación dentro de la misma y en este sentido recordarles que es pertinente que puedan cumplir con el registro en el foro de sus consultas, bueno, en el foro de consultas y participaciones, el registro de sus comentarios de cada una de las actividades desarrolladas. En su efecto, si alguno de los miembros no ha podido registrar el día de hoy, sus comentarios puede efectuarlo hasta el día jueves de la próxima semana efectos de que pueda orar en el aula virtual, el análisis, de la, el análisis y sus comentarios correspondientes. es Mónica, ¿alguna consulta? ¿Puede sus audios activos? No, mi mano ah. está bajada abajo. Ah, no. ¿no? No. Alcides. Yo, oh, doctor, no puedo bajar, no, doctor, de... no, no puedo bajar. Ah. Ya, ya, ah. ya doctor, ya, gracias. No se preocupe, gracias. Un la consulta. Un gusto saludarlos. Que tengan muy buenas noches. Buenas Gracias, doctor. noches, doctor. Gracias, doctor. Se le gusto de, ver? de verlos. Gracias, profesor. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, igualmente. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué